Bueno, eh, estamos aquí en esto que se ha dado en llamar, no hemos dado en llamar, no. Se ha dado en llamar el rinconcito de las consultas. Porque ha quedado así, porque quedó acá instalado, es un rinconcito. Y hacen consultas y Fernanda las lee y yo veo a ver si encuentro algo para mostrarte de todo lo que aprendí. A ver. Bueno, acá una señora eh, dice que le encantaría que hagas un video que le expliques cómo conversas vos con Dios. Dice que ella siempre reza y recibe su amor de gran manera, pero le gustaría saber cómo lo haces vos eh, de esa manera tan cercana, para así ella puede acercarse más a Dios. Mm. Eh, a mí me quedó el contacto con el intermediario, porque cuando yo empecé en este camino, que no creía en nada ni en nadie, eh, me acerqué inicialmente a Jesús sin ir a iglesias ni ser una persona ay que cristiana que católica.